y muy buenas wechines, ¿cómo están? estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO y si no se lo quieren perder, no se vayan del video ¿Tenés un montón de stickers malísimos y baratos? pues te presento CSG.bet en CSG.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que CSG.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de CSGO RAS y TF2 además si colocamos trade.skin skin en nuestro nombre de Steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será super rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben magonai ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis antes de ir con los contratos quiero recordarte que si no estás suscrito te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Guachines, voy a comentarles algo. Voy a extender la fecha del sorteo de la M4A4 ciberseguridad hasta el 31 de mayo. Para darles oportunidad de juntar los 100 me gustas en el video del sorteo. Así que si quieren ganar esa M4 no se olviden de ir al video que les voy a dejar aquí arriba. Comentar, suscribirse y dejar alto like. También compártanselo a un amigo para que se pueda cumplir la meta más rápido Y ahora sí, vamos con los contratos Quiero recordarles que en la descripción estará un link directo a TradeUp Spy de cada uno de los contratos que verán en el video Así que si quieren ir a chequear bien cada contrato, les dejaré el link abajo Para el primer contrato vamos a necesitar 10 armas azules, el minimal worth de la caja CS20. Sí, sí, la icónica caja CS20. Y el valor de este contrato será de aproximadamente un dólar. En cuanto a las probabilidades de ganar, tendremos un 80%. Así que el profit es casi más que seguro. Si te gustan los contratos de CSGO, pero no querés arriesgar tanto dinero, te voy a dejar aquí arriba una serie de contratos baratos y rentables que tenemos en el canal. Para el segundo contrato tendremos un poco más de Profit, pero también tenemos menos probabilidades de ganar tanto Profit. Para este necesitamos 10 armas azules con y estas serán 6 armas Field Tested de la caja Gamma y 4 armas en Minimal Wear también de la caja Gamma. El precio de este contrato será de alrededor de 2.85 dólares las probabilidades de sacar el mayor profit son del 20% si sacamos la AWP Phobos en Factory New un 40% serán probabilidades de ganar un poco o perder un poco pero ya con el otro 40% perderemos la mitad del contrato es un contrato interesante, la verdad que se podría decir que tenemos un 60% de ganar o quedarnos igual pero la decisión ya es de ustedes la verdad que es un buen contrato y podemos sacar un buen profit y ya palpitando al final del video, quiero recordarte que si aún no te suscribiste suscríbete y déjame alto like y ahora sí para el último contrato vamos a necesitar 10 armas azules estas van a ser 6 armas minimal wear de la caja revolver y 4 armas factory new de la caja breakout el valor de este contrato será de alrededor de 2 dólares con 50 y las probabilidades de ganar serán de casi un 70% ganando con todas las armas de la caja revólver y la verdad que este contrato tiene un lindo profit ya que con la mayoría de las armas de la caja revólver estaremos sacando entre casi un dólar y 4 dólares y bueno gente solo queda probar los contratos si los hicieron les voy a pedir que por favor comenten abajo qué les salió en los contratos y hasta aquí llega el video, espero les haya gustado, espero les sirva y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau.